Mis amados, buenas noches, Dios les bendiga, feliz año nuevo. Aquí estoy, soy el pastor Julio E. Rivas, pastor de la iglesia La Roca del Pueblo de Utuado, para que en esta noche podamos concluir la programación que hemos venido trayendo, ilustrando, enseñando, doctrinando, ...a través del Evangelio... ...a través del Evangelio... ...la enseñanza, amados míos... ...la enseñanza... ...que estamos trayendo porque... ...hemos descubierto... ...que esta enseñanza... ...que esta enseñanza... ...es decisiva... ...entre salvación... ...y condenación... ...es decisiva entre arrebatamiento y vómito. El pueblo que está sobre la faz de la tierra, en el cuerpo de Cristo, tiene que entender con toda claridad, tiene que entender con toda claridad Ense la enseñanza, el mensaje, la ilustración que en esta noche vamos a realizar para concluir para concluir la enseñanza que hemos venido trayendo, ilustrando, enseñando, doctrinando a través del Evangelio, que Jesús no es Dios, que Jesús es 100% hombre, que Jesús es 100% hombre, y así lo ilustra y lo enseña el Evangelio primero de Juan capítulo 4. Establece con toda claridad que el que no quiera recibir, establecer, enseñar, doctrinar que Jesús vino en forma humana, dice, no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo que ya está metido, entronado en el cuerpo de Cristo para engañar a los habitantes del cuerpo de Cristo. Y provocar la condenación. Repito, y provocar la condenación. De todo lo que en el cuerpo de Cristo no quieran reconocer a Jesús hombre. A Jesús hombre. 100% hombre. 0% Dios. Hermano, perdóneme. Me están tiltando de falso profeta me están tildando de hereje, me están tildando de mil poca vergüenza a través de las diferentes plataformas, las personas respondiendo a la enseñanza que estamos trayendo, que yo soy un hereje, que yo soy un falso profeta, pero nunca he visto un falso profeta citando la escritura como está escrita. Siempre el falso profeta interpreta lo que está escrito. Pero nunca un falso profeta trae la enseñanza, repito, trae la enseñanza directamente de lo que está escrito. Nosotros en esta noche le suplicamos al pueblo una vez más vamos a concluir la enseñanza Repito, vamos a concluir la enseñanza de que ciertamente Jesús es 100% hombre, 0% Dios. Jesús, Jesús, no se turbe. Cuando yo digo Jesús, estoy hablando del personaje parido por una mujer y traído sobre la faz de la tierra parido. Por favor, les suplico una vez más que me ayude, que me escuche, para que usted pueda aclarar la enseñanza, el pensamiento que toda la existencia ha habido sobre la paz de la tierra cuando hablan de María, la madre de Dios. Yo, usted, usted lo sabe muy bien, que en el mundo está la enseñanza María, Madre de Dios. Naturalmente eso se ha quedado dentro del cuerpo de Cristo y están tratando, y están tratando de echar por el suelo la enseñanza que estamos trayendo a través del Evangelio como está escrito. Nos humillamos ante la presencia de Dios, suplicando al Espíritu Santo que tome el dominio, que tome el control. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por la bendición, por el privilegio que me concedes de una vez más depositarme en las manos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que traiga la enseñanza conforme al poder del Evangelio por favor, Padre, toma dominio, toma control de tu siervo y permite que en los hogares, y permite que en los hogares la presencia del Espíritu Santo tome dominio, tome control de cada mente y de cada corazón para que puedan ver, para que puedan oír y para que puedan entender. A ti te voy a dar toda la gloria, Padre, y a ti te voy a dar toda la honra. Cuando al final de esta programación tú hayas sido glorificado y este pueblo sea edificado en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, lo declaro inoperante aquí en mi casa, en mi hogar, en mi vida, todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo es atado, es declarado inoperante y es echado fuera. Igualmente los hogares, cada hogar, visítalo en esta noche, en el poder de tu palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, ponga mucha atención. Repito, ponga mucha, pero que mucha atención. Le he traído, le he traído la revelación bíblica, bíblica, amados mío, de que la grandeza, la grandeza de Jesús es que es 100% hombre, humano. No puede haber contradicción. En el Evangelio no puede haber contradicción. Le hemos leído y se lo volvemos a leer para esta tirar la base, el fundamento de esta enseñanza. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios. Oiga, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo no estoy interpretando, sino, verso 7, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Escuche, hecho semejante a los hombres. Perdónenme hermano, o sea, yo no estoy interpretando, yo estoy leyendo, informando lo que dice el Evangelio. Que Jesucristo, que Jesucristo siendo Dios,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 se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perdónenme, hermano, eso no tiene interpretación. Eso hay que recibirlo como está escrito. Porque si imagínense, si, si había que interpretarlo, entonces hay que escuchar la interpretación de Centroamérica, hay que la de Norteamérica, hay que escuchar las diferentes interpretaciones que se hacen a nivel global. Pero Dios no mandó a nadie a interpretar la Escritura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio como está escrito. Eso es lo que el pastor Giva está haciendo, predicando el Evangelio como está escrito. Y ahí tenemos... <coughs> <coughs> comienza la enseñanza repito comienza la enseñanza que yo tengo que ir con la mentalidad de que Jesús no es Dios porque así me lo informa el Evangelio Jesús renunció a Dios y se hizo 100% humano Se hizo 100% humano. Y ahora, y ahora voy a presentar la evidencia, la evidencia de que Jesús es 100% humano. Entonces, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Oiga bien, oiga bien. Para lograr un ser humano, <coughs> para lograr un ser humano, se necesita otro ser humano, una mujer, con su sistema reproductivo, para que esa mujer, dado por Dios, tenga la virtud de ese sistema reproductivo, a funcional y a los nueve meses saca a la luz un ser humano, como todo ser humano sobre la faz de la tierra. Todo ser humano, todo ser humano ha sido parido. Todo ser humano, todo ser humano <coughs> ha sido parido. Por eso es que en este momento lo primero que hacen es buscar un vientre, un vientre donde se pueda colocar, donde se pueda colocar la simiente de Dios conforme Génesis 3.15. Esa simiente colocada, en el vientre de una mujer comienza el acto de reproducción de un ser humano. Estamos, estamos ilustrando a través de la escritura que Jesús no es creado. Repito que Jesús no es creado, que Jesús es engendrado. Y perdón hermano, perdone. Pastor, que usted está repitiendo tanta... Hermano, perdóneme. Pero yo tengo la carga sobre mis hombros. De esa multitud. De esa multitud que va a ser vomitada del cuerpo de Cristo. Ahora puedo entender por qué muchos... Procurarán entrar y no podrán. Repito, y no podrán. Porque esos muchos, porque esos muchos no pudieron entender la maravillosa experiencia de Jesús hombre, Jesús hombre, Jesús hombre. Jesús hombre. Y lo primero que hacen es buscar una mujer conforme Lucas. 26:35 y esa mujer se llama María. María <coughs> recibe, <coughs> perdón, María recibe la visitación del Espíritu Santo, donde trae la simiente de Dios y la coloca en el sistema reproductivo de María. María queda preñada y está los nueve meses, repito, y está los nueve meses conforme el Evangelio, cuando se cumplieron los días de su alimento, los nueve meses. María, María pare, como dice claramente, como dice claramente. Lucas capítulo 2, verso 1 al 20. Al Jesús ser parido, repito, al Jesús ser parido. Entonces, ahí es donde San Juan capítulo 1, verso 14 dice, el verbo fue hecho carne, el verbo fue hecho carne. Y ahí es donde está el cumplimiento de Lucas 2, 1 al 20, Jesús Parido. Jesús parido por mujer. Hermano, perdóneme. Si Jesús renunció a Dios y se hizo conforme al ser humano, no podía omitir ninguna faceta. Repito, ninguna faceta del ser humano. Oiga, simiente. Oiga, embrión. Oiga. Oiga, niño nacido. Por eso es que en este momento le estoy repasando todo esto porque voy a evidenciar, voy a evidenciar sin lugar a duda, hermanos, sin lugar a duda, que Jesús no es Dios. Repito, que Jesús no es Dios, que Jesús es el ser humano. Que Jesús es el ser humano que venía a enfrentarse a Satanás para arrebatarle a Satanás lo que Satanás le arrebató a Adán, un ser humano. Repito, repito, Satanás le arrebató a Adán, el principado de este mundo y ahora venía Jesús y ahora venía Jesús hombre a enfrentarse, a enfrentarse, a enfrentarse al mismo diablo que se enfrentó a Adán, cuya victoria sobre Adán, cuya victoria sobre Adán lo hizo príncipe de este mundo. Ahora venía Jesús Hombre, ahora venía Jesús, hombre, a arrebatarle al diablo lo que él había conquistado de Adán. Por eso es que en este momento histórico es necesario que usted entienda, en el momento, en el momento en que nace esa criatura, nace Jesús. Ahí es que la Biblia dice, el verbo, San Juan 1.14, el verbo fue hecho carne. Perdóneme, hermano, no estoy inventando, ni no estoy interpretando. El verbo es Dios, el verbo es Dios, pero leímos en filipense que él genunció a Dios, que él genunció a Dios y se hizo semejante a los hombres. Y se hizo semejante a los hombres. Hermano, semejante a los hombres. Tenía que entrar en todas las etapas humanas. Embrión, feto, niño. Para que entonces pudiéramos entender con toda claridad que Jesús se sometió a toda y cada una de las etapas humanas. Amado, escuche por favor. Lucas capítulo 2, verso 1 al 20, Jesús parido, repito, Jesús parido, ahí tenemos con toda claridad, repito, que comienza la etapa humana, porque hermano, decir que Jesús es Dios, decir que Jesús es Dios como lo dice la iglesia católica romana, María madre de Dios, eso es un disparate, eso es un disparate y ese disparate se ha pasado al cuerpo de Cristo, ese disparate se ha pasado al cuerpo de Cristo, repito ese disparate se ha pasado al cuerpo de Cristo, como consecuencia, como consecuencia, amados míos, la ira de Dios, la ira de Dios, va a caer en el cuerpo de Cristo. Por eso que dice que el juicio de Dios comienza por el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, al no reconocer, al no reconocer a Jesús hombre, sino que Jesús es Dios, amado mío, entra, entra, entra la ira de Dios a consumir al cuerpo de Cristo el día del ajebatamiento. Porque el día del ajebatamiento unos pocos serán levantados, una multitud será vomitada. Ahora podemos entender, ahora podemos entender ¿Por qué el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios? Porque no hay una cosa, repito, no hay una cosa que saque la ira de Dios después de Dios haber hecho el sacrificio que hizo a través de Jesús, hombre, a través de Jesús, hombre, que ahora el cuerpo de Cristo diga que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esa es la ofensa. Repito, esa es la ofensa. Más grande que se le pueda hacer a Dios. Repito, más grande que se le pueda hacer a Dios. Porque entonces, entonces, Dios lo que hizo fue un show. Repito, Dios lo que hizo fue un show. Cuando dice que Jesús renunció a Dios. Cuando dice que Jesús renunció a Dios en un show. Eh, dice... Sí, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de la posición de Dios y se hizo semejante a los hombres. Entonces, entonces, el espíritu, espíritu del anticristo que está entronado en el cuerpo de Cristo está metiendo la enseñanza. Jesús es 100% hombre y 100% Dios porque el cuerpo de Cristo cree, cree que está ofendiendo a Dios que está ofendiendo a Dios. Si no dice que Jesús es 100% Dios. Hermano, perdóneme. Repito, perdóneme. Pero es vergonzoso que el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo no pueda entender, no pueda entender que lo primero que Dios hizo en Jesús es renunciar a Dios. Y se hizo semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre. Por favor, eso no es un show. Por favor, eso no es un show. Te traje la información. Te traje la información, Lucas 1, 26 al 35, seleccionan una mujer porque necesitaban un vientre reproductivo de seres humanos. Oiga bien, seleccionan una mujer, María, y ahí es donde Juan 1.14, el verbo, el verbo Dios se hace carne, se hace carne, y carne de pecado. Ay, Dios mío, qué ha atrevido usted porque... Tenemos que entender, tenemos que entender con toda claridad, amado, Segunda de Corintios 5.21, dice con toda claridad que Jesús fue hecho pecado. ¿Y quién lo hizo pecado? Pues naturalmente su madre. Su madre, al tenerlo en el vientre, repito, su madre al tenerlo en el vientre, le transfirió. La herencia de pecado como todo ser humano. Amado, Jesús no es creado. Jesús es parido. Lucas 2, 1 al 20. Oiga, Jesús es presentado en el templo y circuncidado en el templo, en el templo. Lucas. 2.21 al 24 Lucas 2.39 al 43 presenta a Jesús en su etapa de niño Jesús en su etapa de niño o sea no sé por qué no puede ver repito no sé por qué no puede ver cómo Jesús se sometió que 100% a la humanidad si miente feto, niño, parido. Ahora, la etapa de niño circuncidado. Lucas 2.39 al 43, Jesús a los 12 años. Jesús a los 12 años. Ahí, a los 12 años, la el Evangelio me lleva, me lleva, me lleva, me lleva a la próxima faceta humana, Jesús a los 30 años, repito, Jesús a los 30 años, eso fue cuando Jesús aparece en el río Jordán, aparece en el río Jordán para ser bautizado para ser bautizado en el río Jordán. Entonces, ahí estaba Juan el Bautista. Lo lleva al agua, lo sumerge y lo saca. Cuando lo saca, dice la Escritura, repito, cuando lo saca, dice la Escritura, con toda claridad, Mateo 3, 13 al 17, el Espíritu Santo, desciende como paloma sobre Jesús cuando el Espíritu Santo desciende como paloma como Jesús a Jesús se oye una voz de los cielos el Padre dice este es mi Hijo amado amado mío escúcheme de ahí en adelante de ahí en adelante dice la Escritura Dice la escritura Amado, dice la escritura que Jesús que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo al desierto al desierto para ser para ser tentado, para ser tentado por el diablo. Hermano, Perdóneme, yo no me estoy inventando, amado, yo no me estoy inventando nada. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Mateo capítulo 4, dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Perdóneme hermano, repito, perdóneme, pero el problema es que el pueblo no está escudriñando las escrituras. repito, el pueblo no está escudriñando las escrituras, donde dice con toda claridad, donde dice con toda claridad, en Santiago capítulo 1, verso 12 al 14, dice, Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Entonces, explíqueme, por favor, explíqueme, ¿cómo usted se atreve, cómo usted se atreve, cómo usted se atreve a decir que Jesús es Dios cuando el Evangelio me informa que Dios no puede ser tentado? Y no, y no solo eso, no fue tentado, no fue tentado eh, so, solo en el Río Jordán. Eh, eh, Hebreos capítulo 4, verso 14 al 15, ¿sabe lo que nos dice? Que Jesús fue tentado en todo. Que Jesús fue tentado en todo. Hebreos 4, 14 y 15. Entonces, si Santiago, repito, si Santiago 1, 12, 14, me dice que Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo usted me va a decir a mí que Jesús es Dios? ¿Cómo usted me va a decir en mí que Jesús es Dios? Si ¿Sí, Dios, eh, hermano, perdóneme, pero Jesús, Jesús, lo vamos a ver con toda claridad. Es 100% humano. Escúcheme, 0% Dios hasta que llegó al río Jordán. Hasta que llegó al río Jordán, donde, donde el Espíritu Santo vino sobre él y entró en su corazón para dirigirlo. Entonces, entonces, estuvo 30 años sometido a sus padres. Sometido a sus padres. A los 30 años. Aparece en el río Jordán. Aparece en el río Jordán para ser bautizado por Juan. Al ser bautizado vino la presencia del Espíritu Santo. Y ahí comienza un ser humano bautizado con el Espíritu Santo. ¿No está así todo el cuerpo de Cristo, seres humanos, con la presencia del Espíritu Santo? Y ninguno y ninguno en el cuerpo de Cristo es Dios. Ningún ser humano en el cuerpo de Cristo es Dios, porque tiene la presencia del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que vamos a llevarlo, hermanos, vamos a llevarlo, para que el pueblo pueda entender con toda claridad, la enseñanza que estamos trayendo, que Jesús no es Dios, repito, que Jesús no es Dios, porque Dios, hermano, porque Dios no tendría ningún problema, repito, no tendría ningún problema y entonces al usted decir que Jesús es Dios, le está quitando la gloria, le está quitando la honra a Jesús hombre, a Jesús hombre, y le está dando la victoria, y le está dando la victoria al espíritu del anticristo, que está en el cuerpo de Cristo, para, para, para enseñarle al cuerpo de Cristo, para enseñarle al cuerpo de Cristo, amado mío que Jesús, que Jesús era Dios, pero eso no es lo que dice la escritura, eso no es lo que dice la escritura, nosotros tenemos que entender y lo vamos a ver con toda claridad, Jesús renunció a Dios, si renunció a Dios no era un show, repito no era un show simplemente para, para hacer un sacrificio, no, no, ¿Quién hizo el sacrificio? ¿Quién hizo el sacrificio fue Jesús, hombre? Escuche. Quien venció el pecado fue Jesús, hombre. Escuche. Quien venció al diablo fue Jesús, hombre. Quien venció los demonios fue Jesús, hombre. Quien venció el mal fue Jesús, hombre. Escuche. Quien venció la tentación fue Jesús, hombre. Oiga, quien venció la carne fue Jesús, hombre. Y quien venció la muerte fue Jesús, hombre. Entonces, entonces, vemos a ver, vamos a ver con toda claridad que le mostré que Dios no puede ser tentado. Repito que Dios no puede ser tentado y Jesús fue tentado en todo. Yo no me lo estoy inventando, yo no me lo estoy inventando, pero vamos más profundo. Repito, pero vamos más profundo. Mateo, capítulo 26. Repito. Capítulo 26 de Mateo. Aquí vamos a ver con toda claridad. Aquí lo vamos a ver con toda claridad. Mateo, capítulo 26. ¿Qué dice? Verso 36 en adelante. Verso 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gessemaní. Repito, estoy en Mateo 26, verso 36 en adelante. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Jesemaní. y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, yo no estoy interpretando, estoy leyendo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces, cíteme, cíteme, ¿qué texto bíblico nos informa que Dios se entristece? Y va más profundo. Que Dios se angustia. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Aquí es donde yo quiero que el pueblo pueda entender. Son características humanas. Son características humanas. Porque ciertamente, amados míos, yo no puedo concebir que Jesús siendo Dios, esté, escúcheme, esté, esté, oiga, oiga, o, eh, esté entristecido y esté angustiado en gran manera. Entonces, oiga lo que dice, Jesús le dijo, mi alma, mi alma, amado, ¿dónde está el alma de Dios? ¿Quién es el alma de Dios? ¿Dónde está el alma de Dios? Dios tiene alma. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y aquí lo tenemos con toda claridad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire qué clase de angustia, mire qué clase de dolor, mire qué clase de sufrimiento. Llévese llévese llévese esa eh, eh, eh, esa descripción. Llévese esa descripción a un médico, a un psiquiatra y le va a decir, "Esos son acciones, actitudes y comportamientos de una persona que está deprimida." Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, usted va a ver con toda claridad que en ese momento, repito, que en ese momento, que en ese momento, mire lo que Dios tuvo que hacer. Mire lo que Dios tuvo que hacer. Mire lo que Dios tuvo que hacer para que podamos entender que estamos fregando con un ser humano. Que estamos fregando con un ser humano. Hermanos, no estamos fregando con Dios. Estamos fregando con un ser humano. Mire lo que Dios tuvo que hacer. Mire lo que el Padre tuvo que hacer para socorrer a su hijo que estaba angustiado, entristecido, oiga, que estaba angustiado, dice, triste hasta la muerte, cuando el Padre lo vio en esa condición, oiga, cuando el Padre lo vio en esa condición, sucedió esto. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 43, que está describiendo exactamente el mismo, Lucas está describiendo el mismo momento de a Getsemaní. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando un ángel ha tenido que ayudar a Dios... ¿Cuándo un ángel ha tenido que ayudar a Dios? Pero es que estamos bregando con un ser humano. Un ser humano que fue llevado su simiente al vientre de una mujer. Un ser humano que fue parido. Un ser humano que tuvo su etapa de feto, que tuvo su etapa de niño, que tuvo su etapa de joven. El pueblo tiene que entender con toda claridad, amado mío, por qué un ángel, por qué Dios Padre le envía un ángel para fortalecer a Jesús, si Jesús era Dios. ¿Usted está entendiendo? Hermano, ¿usted está entendiendo o quiere seguir cerrado su entendimiento? Porque si usted quiere seguir cerrado su entendimiento y, y, y empieza a vociferar, eso es un falso profeta, eh, eso es un, es un blasfemo. Diga lo que le dé la gana. Pero nunca he visto un falso profeta citando la escritura como está escrita. Nunca he visto un blasfemo enseñando la Biblia como está escrita. El pueblo tiene que entender con toda claridad. ¿Quién es Jesús? Repito, ¿quién es Jesús? Porque ahora, porque ahora, porque ahora, escuche por favor la esposa del cordero que va a ser levantada viva, antes de ser levantada viva, sube a la estatura del de varón perfecto, Jesús perfeccionado. Entonces, entonces, si un ángel tuvo que venir a socorrerlo, tuvo que venir a fortalecerlo, entonces, ¿cómo usted me puede decir a mí que Jesús es Dios? ¿Cuándo un ángel ha ayudado a Dios? Los ángeles están para obedecer a Dios, no para ayudar a Dios, porque Dios no necesita ayuda de nada ni de nadie. Oiga ahora, oiga ahora, escuche por favor. Estoy en Mateo, 26, 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, escuche por favor lo que vamos a leer ahora. Si quiere seguir con el pensamiento de que Jesús es Dios, yo libro mi responsabilidad. Y usted tendrá que entrar a enfrentarse a las consecuencias de decir ese disparate de que Jesús es Dios. Escucha ahora, escucha ahora. Entonces Jesús le dijo, mi alma... Está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: oiga, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando buscamos de qué es lo que habla, pasa de mí esta copa, le está diciendo al Padre, no permita que acontezca el sufrimiento que yo voy a hacer en el sacrificio que voy a hacer. Si Jesús, oiga, si el Padre le llega a con eh, contestar esa petición, esa solicitud que está haciendo, Jesús pasa de mí esta copa, quita... Quita el sufrimiento que está establecido en la muerte de cruz. Es lo que estaba diciendo. ¿Usted estará entendiendo? ¿Usted estará entendiendo? Jesús, Jesús. Jesús, véalo ahora, véalo ahora, véalo ahora, le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero escucha ahora, pero escucha ahora. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Escucha ahora, escucha ahora. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, y le dijo a Pedro, no has podido velar conmigo una hora. Oiga, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Escucha ahora, otra vez fue y oró por segunda vez. Y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, Padre mío, suspende, Padre mío, quita el sacrificio que yo tengo que hacer. Ay, Dios mío. Oiga, oiga. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Escúcheme, por favor, ahora, escúcheme. No puede haber dos voluntades. Repito, no puede haber no puede haber las dos voluntades. La voluntad de Jesús solicitando cancelar su sacrificio y el mismo Jesús diciendo, "No se haga mi voluntad, sino la tuya." Entonces, perdóneme, hermano. ¿Cómo usted se atreve a decir? ¿Cómo usted se atreve a decir que Jesús es Dios? Que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. O sea, no lo puede ver, hermano, no lo puede ver y no he terminado. Dice, verso 44, y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Tres veces, tres veces solicitándole a Dios, tres veces solicitándole a Dios, pasa de mí. Esta copa, estos eventos de muerte en la cruz del Calvario, pásalo de mí. Y Jesús, y Jesús, pero no se haga mi voluntad. Ah, yo soy un falso profeta. Ah, yo soy un blasfemo. Vamos a ver quién es el falso profeta. Vamos a ver quién es el blasfemo. Usted tiene que entender con toda claridad que un falso profeta nunca cita la Biblia como está escrita. Que un blasfemo nunca cita la Biblia, nunca enseña la Biblia como está escrita. A Dios la gloria y a Dios la honra que me ha dado los pantalones espirituales para yo pararme en esta mesa a a pregonar, a pregonar el Evangelio como está escrito y hacer la separación, y hacer la separación de Jesús, de Jesús de Dios Padre, amado, por favor, Jesús es 100% hombre, escúcheme, 0% Dios, hasta que llegó la presencia del Espíritu Santo a los 30 años y estuvo 3 años bajo la unción y presencia del Espíritu Santo ministrando. Pero los primeros 30 años, los primeros 30 años, Jesús estuvo solito humano es como todo el cuerpo de Cristo es como todo el cuerpo de Cristo tiene la etapa de humano y tiene la etapa de la intervención del Espíritu Santo en su corazón entonces el pueblo tiene que entender con toda claridad amado hemos aprovechado hemos aprovechado el nacimiento de nuestro Salvador, para que el pueblo pueda entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó en, en Belén de Judá. Amados míos, saque de su mente, saque de su corazón, saque de su mente, saque de su corazón que Jesús es Dios, porque esa es la enseñanza de la gran jamera, María, Madre de Dios, El pueblo tiene que entender con toda claridad. Oiga, escuche por favor, porque termino hoy este estudio, yo no. Ya el domingo comenzamos en la iglesia con otro estudio. Oiga, escuche por favor. Mateo 21, 18, ¿qué dice? Jesús con hambre de alimento. ¿Cuándo a Dios le ha dado hambre? San Juan 4, 6 y 7, ¿qué dice? Jesús cansado y, sediendo, y sediento. ¿Cuándo Dios ha estado cansado y sediento? Lucas 8, 22 al 23, ¿qué dice? Jesús con sueño de dormir. Sueño de dormir. ¿Cuándo Dios está dormido? como lo leímos, Mateo 26, 36, 37, Jesús deprimido, Jesús deprimido, de tal manera que le tuvieron que mandar un ángel para fortalecerlo. Yo no estoy inventando ni estoy interpretando, el pueblo tiene que entender lo siguiente, el pueblo tiene que entender lo siguiente. Ageo 2, 18 y 19. Está la fecha de nacimiento. ¿De quién? De Jesús. En Belén de Judá. En Lucas 23, 46. Está la fecha de expiración. Cuando Jesús muere. ¿Qué más tengo que hacer para convencer a este pueblo, para convencer a este pueblo de que Jesús no es Dios, de que Jesús no es Dios? El pueblo está buscándose un problema serio, repito, un problema serio, porque se lo leo otra vez, se lo leo otra vez. Se lo leo otra vez, para que el pueblo pueda entender con toda claridad. Amados míos, se lo leo otra vez. Escuche, por favor. Escuche, San Juan capítulo 4. 1 Juan, 1 Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas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 Este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo, en el cuerpo de Cristo. Amado, por favor, entienda y conozca. Yo no estoy ofendiendo a Dios. Amado, a Dios la gloria y a Dios la honra que me ha dado el privilegiazo me ha dado el privilegiazo de defender la posición de Jesús, hombre. Jesús, hombre. Jesús, 0% Dios. La parte de Dios de Jesús fue cuando vino el Espíritu Santo en el Río Jordán, en el Río Jordán, en el Río Jordán, a los 30 años. Jesús ministró tres años. Año Jesús ministró tres años bajo la unción y presencia del Espíritu Santo. Escuche por favor y termino. Escuche por favor y termino. A Geo 2:18:19 está la fecha de nacimiento de Jesús. Escuche ahora, escuche ahora Lucas 23:46. Está la fecha de expiración, de expiración de Jesús, hombre. Dígame la fecha de expiración de Dios. Dígame la fecha de nacimiento de Dios. Por favor, entiendan, entiendan, entiendan, entiendan, entiendan. Están, están provocando la ira de Dios. Por eso es que dice que el juicio de Dios no va a comenzar con los 21 juicios de Apocalipsis, que el juicio de Dios va a comenzar por el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo es donde están ofendiendo a Dios. Porque, escúcheme, espiritistas, santeros, idólatras, católicos, romanos, pueden decir, pueden decir que María es la madre de Dios y eso a Dios no lo toca, y eso a Dios no lo mueve, y eso a Dios no le toca ningún sentimiento. Pero decir el cuerpo de Cristo que Jesús es Dios después de haber una evidencia tan clara y tan contundente y un sacrificio tan grande como el que Dios hizo a través de Jesús amado por favor entienda repito entienda Jesús es 100% hombre se lo evidencie no estoy interpretando se lo evidencia a través del Evangelio. Jesús es 100% hombre, 0% Dios. No caiga en esa trampa. Repito, no caiga en esa trampa porque usted va a provocar la ida de Dios sobre su vida. Así que por favor, entienda. Estamos en diciembre, el mes donde se celebra el nacimiento de Jesús no el nacimiento de Dios. Por eso es que en este momento el pueblo tiene que entender con toda claridad, es la primera vez que la iglesia de la roca no puede estar en la casa de Dios para celebrar, para celebrar, para celebrar el cumpleaños de Jesús. Escúchame, Jesús, Jesús, Jesús, repito, a los 33 años, a los 33 años, fue a la tumba y terminó su misión su misión era mostrar evidenciar que si un ser humano quiere hacer la voluntad de dios puede jesús lo demostró repito jesús lo demostró por eso es que en este momento nosotros los que queremos los que queremos y pretendemos ser ajebatado vivo. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento que se armó Jesús. Porque como ser humano, como ser humano, Jesús venció el pecado. Jesús venció al diablo. Jesús venció los demonios. Jesús venció el mal. Jesús venció la tentación. Jesús venció la carne. Jesús venció la muerte. Ahora, me toca a mí. Y yo tengo el retrato. Y yo tengo el retrato de que un ser humano vino sobre la paz de la tierra y pudo. Eso me dice el Evangelio. Repito, eso me dice el Evangelio. Se lo leemos una vez más para que el pueblo pueda entender con toda claridad. Oiga, Escuche por favor. Romanos capítulo 6, verso 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis nuestros miembros al pecado como instrumento de, como instrumento de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros. El problema es que tenemos metido en la mente solamente hay uno que es perfecto y eso es Dios. perdóneme hermano, pero ahora van a levantar seres humanos, jóvenes, Damas, caballeros, perfeccionado, vivo sobre la faz de la tierra. Porque si Jesús pudo, si Jesús pudo, me dice a mí, tú también puedes. Álmate del mismo pensamiento que se armó Jesús. Espero que este estudio haya sido de bendición a vuestras vidas. Y puedan entender con toda claridad quién es Jesús, quién es Jesucristo, quién es Jesús y quién es Jesucristo. Escuche, Jesús entró a la tumba, Jesucristo salió de ella, Jesucristo fue el que fue levantado en una nube delante de los apóstoles. Hermano, espero que haya sido de bendición. Y espero rescatar, y espero rescatar a esa multitud del cuerpo de Cristo que está diciendo que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Espero que haya podido entender para que puedas escapar del juicio de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que el pueblo haya sido edificado con esta enseñanza. A la Iglesia de la Roca, todos los miembros de la Iglesia de la Roca que están en sintonía, que están en sintonía, le avisamos que este próximo domingo, que este próximo domingo comienza de nuevo la Iglesia de la Roca a abrir sus puertas. Tuvimos una visitación, un grupo de hermanos bastante grande, que fueron afectados con el coronavirus. Como consecuencia hubo que cerrar la iglesia. Al cerrar la iglesia se descontaminó, vino una compañía y descontaminó la iglesia. Y esperamos que los hermanos se han ido descontaminando del coronavirus. Y el domingo, después de un mes cerrado por primera vez, el mes de diciembre, cerrada la iglesia, el domingo volvemos a la casa del Señor. A las 10 de la mañana, repito, a las 10 de la mañana. Esperamos al pueblo, esperamos al pueblo de la Iglesia de la Roca y si alguna persona nos quiere visitar, bienvenido sea para que siga capacitándose en el conocimiento de lo que está escrito en el Evangelio. Porque en la Iglesia de la Roca no nos salimos ni una jota ni una triple de lo que está escrito. Los esperamos este próximo domingo a las 10 de la mañana en la iglesia La Roca para continuar en el conocimiento de qué hora es en el reloj de Dios y que en este momento el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. A Dios la gloria y a Dios la honra por esa hemorragia, por esa hemorragia de corazones y de manitas. Que en este momento están manifestándose, dando testimonio, dando testimonio de que están en armonía, están de acuerdo con lo que el Evangelio ha establecido en esta noche, no con lo que el pastor Giba ha establecido, porque el pastor Giba lo que hizo fue repetir lo que está escrito. Ahí tiene esa hemofragia, ese montón de gente que están apoyando, apoyando, apoyando, apoyando. Diciendo, estamos de acuerdo con lo que usted ha enseñado, estamos de acuerdo con lo que usted ha enseñado, no está de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, está de acuerdo con lo que está escrito. Así que a Dios la gloria y a Dios la honra. Si tiene la posibilidad de escribirnos una cartita, hágalo a Ministerio Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico. Si tiene la posibilidad de ayudarnos ahora, ahora. Viene el pago, el pago de todas las toda la plataformas, de la licencia, la licencia del Ministerio Momento Profético, del internet, del mantenimiento, de todas las plataformas que en, este, en esta hora están encadenadas. Tenemos hasta el día 3, repito, tenemos hasta el día 3 para pagar todo esto que conlleva un gasto aproximado de 800 dólares. Es, estuve leyendo unos hermanitos que nos ofrecieron 100 dólares, otros 50. Otro, conforme lo que Dios ponga en tu corazón. Conforme lo que Dios ponga en tu corazón. Haz tu cheque o tu giro a nombre del ministerio Momentos Proféticos. Momentos Proféticos. Apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 006. 4, Repito, el cheque o el giro, hazlo a nombre de Momentos Proféticos y envíalo a apartado 11, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Dios bendiga a ese pueblo que sigue identificándose con la programación de esta noche. Adiós la gloria y a Dios la honra. Me da gozo, alegría, porque fíjese que usted está viendo aquí la configuración, la configuración, porque no es la imagen, es la configuración de Jesús caminando sobre las aguas. Pues la, los corazones y las manitas van directamente a donde, a donde Jesús, como diciendo, como diciendo, estamos apoyando. Estamos apoyando que tú tuviste la victoria como ser humano y no como Dios. A él sea toda la gloria y a él sea toda la honra. A él sea toda la gloria, hermano. Son, hermano, perdóneme. cientos, miles de personas que están identificándose en este momento con el corazón o con la manita diciendo, es verdad, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Apoyando y respaldando lo que usted ha enseñado en esta noche. Adiós la gloria y a Dios la honra. Recuerde que si no tiene, si no tiene una iglesia a donde ir, por favor, hagas un viajecito y llegue a a la iglesia Las Roca. Escúcheme, si viene por primera vez, es el Antiguo Teatro San Miguel. Antiguo Teatro San Miguel. Iglesia Las Rocas, hermano. Todo el mundo mutuado sabe y conoce dónde estaba el antiguo Teatro San Miguel, que es ahora la iglesia, el templo de la iglesia de la roca. Por favor, si tiene la posibilidad de acompañarnos este próximo domingo, comenzamos a las 10 de la mañana para dar comienzo, después de un mes, estar cerrado. A Dios la gloria y a Dios la honra. Dios bendiga esa hemorragia. Amado, yo hablando y eso es una hemorragia, una hemorragia, una hemorragia. De tal manera que, o sea, no, no me siento bien terminando el programa con esa hemorragia, con esa hemorragia de corazones y de amados que están diciendo, aquí estamos, respaldando y apoyando lo que usted ha enseñado. Gracias, Señor. A él toda la gloria y a él toda la honra. Nos vemos pues el domingo con la ayuda del Señor, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, donde vamos a continuar con otra enseñanza, hermano, con otra enseñanza titulada, Los frutos en el cristiano deciden si te vas o te quedas. Espero, pues, el próximo domingo, a las 10 de la mañana, donde estamos en la iglesia personalmente, y donde estaremos transmitiendo a través de las diferentes plataformas nuestra escuela, nuestro culto, nuestro culto de domingo a las 10 de la mañana. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.